¿Qué tal estáis? Soy Emily? Vamos a divertirnos un rato con Mario Más Rabbit. Vamos a empezar un nuevo nivel. Vamos para allá con la versión Premium. Un arquito de Luigi. Vale. A ver qué personajes nos tocan ahora. Vamos allá. Le da ahora premium, ¿no? Te atreves. Sí. Vale, vale, vale, vale, vale. Elige tu destino, wey. Wey, weycito. Vale, uh, con edge ¿Por qué lado vamos ahora? Para que me salga otro enemigo Vamos de izquierda a derecha Izquierda, centro, derecha, derecha Centro, tal A ver si podemos ir haciéndolo así A ver si me acuerdo De ir haciéndolo así ¿Qué os parece, en este nos dan un spar Nos dan dos, dos dorados Y aquí qué más nos dan nos dan tres en el otro, prefiero los dorados en este caso, vamos a empezar por la izquierda y después ya iremos a la a la derecha, ¿vale? ¿qué os parece? ¿os parece correcto? espero que sí no me podéis responder porque estoy grabando un vídeo no estoy en directo, así que cosa tonta la mía a ver derrota a los dos tal, así que eh, Tenemos protección con este Pues vamos a darles, ¿no? Porque, no, prefiero Vamos a darle aquí a Celeron Como tengo que matar a A estos otros, voy a saltar con Edge Antes de cualquier cosa Voy a saltar con Edge Vamos a ver Uno y dos Vale, vamos a saltar con Edge y con Rabbid Luigi. Con Edge, por si se mueven. ¡Epa! Salto de equipo, quiero. A ver si puedo... No hago un buen salto. Caca de la vaca. No os voy a engañar, que me parece una caca de la vaca lo que acabo de hacer. Y vamos a saltar con este. Esta no, Sí, esta puede avanzar ahí un poquito. A este le pasa exactamente lo mismo. Así que... No hay ninguna manera de tal. Y con esta... Pues, ¿qué queréis que os diga? Me voy a quedar tal que aquí. Le disparo a este. Un enemigo menos. Y listo. Luego. Vamos a activarnos. Este Aluvión de espadas Y Este nada Estos no les doy a ninguno Tío, pues Me interesa romper esto, ¿no? A ver, vamos a ver con Rabbit Luigi Si sí, disparo Puedo disparar a esos, no Es que... Me va a dar un poquito igual Con este puedo... Activarme esto Al menos les daño Si activo aquí... A los de abajo Ah no, espera, que ahí le estoy disparando Vamos a dañarles con esto Al menos... Y esto... Agotamiento. Vamos a, a reducirles el daño. Mejor. Y ya me quedo aquí. Y con Edge... Vamos a... No le mato. Es que no voy a tener la suerte de crítico. Pero bueno, vamos a intentarlo. No, ves, no hay crítico ninguno. Y se acabó. Porque con esta tenemos esto, pero no vamos a darle a nadie. Así que se acabó. Lobrador, ¿qué hace? Se queda ahí. Me viene deluxe. A ver. Y esta Hacemos esto Le da un poquito Quieras que no, se agradece, ¿no? Darle un poquito Y si aún encima Les agoto, pues mira Vamos a hacer Es que no me voy a tirar para ahí Para que esta da de un acelerón Así que Les damos. Activamos esto. Se duerme. Entonces. Nos quedamos de tal manera que esto puede. Golpear. O incluso etch. Sí. Claro, pero ¿la activo o no la activo? This is the question. Es que si me muevo... Si me muevo... ¿Con quién me interesa moverme? Con esta no llego. Voy a tanquear con Edge. El golpe... Con esta llego hasta aquí. Con este puedo acelerar. Con Edge hago esto. Y con este me vengo para atrás y hago el sal... El que se salte de uno a otro. Fuera. Uno fuera. Y con Edge puedo hacer la protección, ¿eh? Y aún encima podemos atacar en... Vale. Y yo creo que ya. Sí. Perfecto, ¿no? El turno Hay que sacrificar Un poquito de daño, pero bueno Va, esto me da igual Ya le mato en este turno, pero 100% Así que Incluso, mira Venimos con este Saltamos aquí Yo creo que llego hasta darle Acelerón y todo Acelerón y con Edge, acelerón y ya está Perfecto, perfecto chicos Voy con Edge, así que voy hacia aquí Por aquí tenemos muchas hacia abajo, pero aquí arriba también Venimos tal que aquí por aquí. Vamos a ir hacia la izquierda. Venimos aquí. Cogemos estas nueve. Y unas poquitas más. Otras nueve más. Otras nueve más. Llego a esas. Uy, qué pena. Bueno, no está, no está nada mal. Así que contentito. Le damos a continuar... Y vamos a gastar ya los primas de habilidad. Vamos allá. Ya podemos poner el Spark. Que nos interese. Y, y vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a darle ya. Eh, se lo voy a dar a Edge 100% seguro. Confirmamos. Y vamos a poner lo de las curaciones. Ya sabéis que esto es... Primordial, no sé a cuál De los dos darle lo de los sparks. Como todavía solo voy a gastar esto No tengo más Así que no sé qué hacer eh, Este es el de me voy Por ahora no lo voy a poner Por ahora no lo voy a poner, y este creo que El exoescudo creo que va a ser algo bueno Para Para tener potenciado Vamos a coger eh, Alguna curazione Vamos a tener ya alguna curación eh, puesta. Ahí no puedo más, por poquito, eh. Por seis moneditas, de nada. Una curación, viene bien, viene bien, que ya estamos tocaditos. Y chicos, lo voy a ir dejando por aquí, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Empezamos ya con el Premium 7. Vamos a tope. Nos quedan, nos quedan mínimo unas 30 batallas, unos 30 vídeos. Pues... Estamos. Estoy ya subiendo los vídeos para finales del mes de abril. Así que, chicos, nos va a dar para. para. Eh, para junio, casi, eh. No vamos a llegar a junio. Bueno, igual si pierdo alguno, tal, igual sí que me da para junio, pero. Pero oye, muy bien este DLC. No sé cuántas horas llevo, a ver si lo puedo ver por aquí más o menos, eh, me marca aquí 25 horas 50, pongamos unas 22, 23 horas, oye, casi como un juego más, eh, casi como un juego más, está súper bien, espero que a vosotros también os mole, llevamos el 90%, nos queda un enemigo por encontrar, que entiendo que será el último boss, un mega boss ahí, nuevo que hayan puesto al final de todo, y, y dos aspectos de arma Que va a ser uno El del número 7 Del Premium 7 Otro del Premium 8 Y el Megaboss del Premium 9 Entiendo que habrá 9 niveles de, de Premium Así que nada chicos Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os esté molando este DLC Y espero que no me, no me abandonéis en el siguiente vídeo Espero os veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis